Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a instalar los softwares Numpy, SciPy y Matplotlib en Ubuntu 18.04 Así que aquí vamos Lo primero que hacemos es ir a inicio Y en inicio vamos a buscar una terminal Vamos a abrir una terminal y escribimos terminal y abrimos una terminal haciendo clic donde dice Terminal. En esta terminal vamos a escribir lo siguiente. sudo apt install python pip. Recuerden que todos los comandos que se utilizan en este video van a quedar en la descripción. Después de copiarlo le damos a Enter. E introducimos la contraseña. Y esperamos a que lo termine de instalar. Ahora que ya tenemos instalado pip vamos a utilizarlo para instalar numpy con el comando PIP, espacio install, espacio numpy, y le damos enter, y esperamos a que numpy, sea instalado por PIP, mediante Python, PIP es como un subprograma de Python, que corre sobre Python, después vamos a instalar SciPy, también con PIP, utilizando el comando PIP, espacio install, espacio SciPy y Enter. PIP, espacio install, espacio SciPy. Esperamos a que PIP lo termine de instalar. No se demora casi nada. Y finalmente con Matplotlib hacemos lo mismo. Utilizando el comando pip espacio install espacio matplotlib y le damos enter. Este demora un poco más en instalarse. Para poder utilizar correctamente las librerías hacemos lo siguiente. Primero abrimos Python escribiendo python y le damos enter una vez allí escribimos import numpy para importar numpy y luego le damos import scipy Aquí tuve un error, no sé cuál es, creo que escribí mal, vamos a ver, vamos a copiar y a pegar tal cual, mm. ah ya sé cuál es el error, el error es que dejé un espacio al comienzo, no hay que dejar espacio al comienzo, y ahora sí funcionó, y luego hacemos lo mismo con matplotlib. Escribimos import matplotlib y le damos enter. Finalmente, para salir de Python, le damos exit y ponemos paréntesis cerrados. Y listo, muchachos. Esto ha sido todo en este video. Espero les haya servido, les haya ayudado. Si les gustó, no olviden dar un like y dejar un comentario. También recuerden suscribirse para recibir nuevos y mejores videos y visitar mi canal donde hay unos impresionantes videos sobre experimentos, proyectos y muchas cosas más. Yo soy Rafa Geek, 2013, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.